En el procesador de texto OpenOffice también podemos trabajar con tablas dentro de lo que serían los elementos básicos y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cómo hacer el trabajo con tablas. Eh, dentro de lo que serían las tablas, o en este vídeo vamos a ver cómo se agregan las tablas, cómo podemos modificar cantidad de columnas, de filas, modificar su anchura altura, etcétera, y diferentes elementos de formateado, sobre todo lo que nos va a permitir configurar eh, el, el salto que, que es lo que ocurre cuando una tabla ocupa más de una página. Vamos al documento de texto, para hacer la inserción de una tabla, podemos hacerlo de diferentes formas, una opción sería utilizar esta herramienta gráfica y podemos incluir, pues, por ejemplo, una tabla con estas dimensiones, o bien podríamos haber incluido una tabla directamente indicando el número de filas y número de columnas que queremos entonces si le decimos por ejemplo cuatro columnas y tres filas aceptamos y nos incluiría aquí esta tabla si queremos incluir más columnas un, en el momento que tenemos el, la, la, el cursor dentro de una tabla eh, nos aparece la barra de herramientas de tablas eh, puede ocurrir, si no hemos trabajado nunca con tablas, que nos salga como una ventana flotante, la podemos arrastrar para dejarla en la barra de herramientas o con el resto de barras de herramientas y al seleccionar, pues, por ejemplo, una columna si queremos añadir más columnas le daríamos a este botón de insertar columnas y lo que hace es redimensionar o repartir el tamaño de la tabla completa en las columnas que tengamos. Eh, si seleccionamos varias columnas, las podríamos eliminar y lo mismo ocurriría con las filas. Al hacer la selección de una fila podríamos insertar más filas o si hacemos la selección de esta misma fila la podríamos eliminar. Cuando queramos hacer la selección de la tabla completa eh, si nos situamos en la esquina superior izquierda eh, situamos el cursor aquí y nos queda con una flecha en, en diagonal pues ya podríamos hacer la selección de la tabla completa si seleccionamos varias filas y le decimos que nos inserte filas pues eh, igualmente nos va a insertar una fila en la, eh, en la parte superior de la fila, de la, del bloque de filas que tuviéramos seleccionado cuando trabajamos con tablas, porque queremos incluir eh, información eh, en este formato, entonces, por ejemplo, pues podríamos decir lunes, martes, miércoles. Si queremos redimensionar las, eh, la, la anchura de las filas, lo podemos hacer eh, con el arrastre del ratón, tenemos eh, en el momento que, que situamos el ratón encima de las, de las líneas de separación el cursor cambia de forma y nos permite arrastrar la anchura de las, de las columnas lo mismo para la anchura de las filas o también lo podríamos hacer directamente desde, desde teclado si pulsamos Alt y la flecha abajo por ejemplo estamos dando más altura a esa fila Alt flecha arriba, estamos haciéndola más estrecha. Si pulsamos Alt izquierda, estamos haciendo más estrecha esa columna y Alt derecha, estamos haciendo más ancha esa columna. Entonces, pues, en cada momento pues, nos puede interesar hacerlo de una forma pues, porque nos resulte más rápido o más cómodo. Cuando queremos... Mostrar información en formato de tabla, muchas veces eh, queremos eh, diferenciar o queremos remarcar pues, lo que serían las cabeceras de filas o columnas, por ejemplo en esta tabla si queremos remarcar lo que serían las cabeceras de columna, podríamos ponerle un fondo podríamos poner ese texto en negrita, pues de manera que destaque de alguna forma esa, eh, esa fila respecto de las otras, en las demás pues ya tendríamos contenido eh, tendríamos pues cualquier, cualquier contenido es importante tener en cuenta eh, cuando vamos a a tener las, eh, las tablas cerca del final de página tendríamos que ver eh, nos puede ocurrir lo siguiente si incluimos Párrafos en este caso párrafos vacías, pero podríamos estar incluyendo más texto dentro de nuestro documento, en el momento en que la tabla ocupa dos páginas, en la segunda página nos quedaría ya sin cabecera. Entonces es importante que configuremos esto para que nos quede con un formato más legible. Entonces, por ejemplo, seleccionamos la tabla, abrimos el botón de propiedades de la tabla y en la pestaña de flujo de texto, podemos decirle que nos repita eh, el encabezado, pues, por ejemplo, esa primera fila. Le decimos aceptar y entonces ya de forma automática nos va a incluir siempre una cabecera en la segunda parte de la tabla que nos quedaría pues, en esa en esa segunda página. Si seguimos desplazando pues vemos que llega un momento que toda la tabla pasaría a esa segunda página y el bloque en la fila de cabecera no se ha repetido sino que era una, una fila virtual. Vamos a eliminar esta parte. Lo mismo ocurriría si estamos completando contenidos dentro de la celda. Si estamos completando más contenidos dentro de la celda, en el momento que algunas de sus celdas pasan a la siguiente página, pues ya automáticamente se va configurando o va quedando eh, pues debidamente duplicada esa cabecera. La cabecera es única y si hacemos cambios, vemos que automáticamente se está replicando en las dos cabeceras porque realmente solamente existe una. Eliminamos el contenido y efectivamente vemos que en el momento que se reagrupan todas las filas, la cabecera es única. Si quisiéramos incluir dos líneas de, de encabezado, pues eh, vamos a suponer que tenemos dos líneas de encabezado pues también lo podríamos configurar para que ese salto, vamos a ponerle también formato de color, para que ese salto eh, también eh, nos lo haga con esa, segunda, con esa segunda fila. Entonces volvemos a acceder al mismo punto y ahora le decimos que tiene que repetir de forma automática dos filas, las dos primeras filas, cuando cambia de página. Aceptamos y automáticamente pues, nos ha incluido esa, esa cabecera y conforme vamos rellenando los valores de la tabla vemos que se reorganizan pues, de forma adecuada los contenidos En el siguiente vídeo vamos a ver cómo trabajar con estilos dentro del procesador de texto